Entonces, como vimos acá, eh, ahí aparecía el storyboard, un video de cómo sobrevivir el apocalipsis. Digamos, ese video se trata de, digamos, un libro. Pero ese libro es virtual. Incluso puse un video en ello. Link en la descripción si es que ustedes lo quieren ver sin audio y en paz. Pero, es en video. Eso sí lo siento mucho. Es por la razón que posee lo de animación. F. Pero, ok. Como ustedes ven en el video, como yo les mostré, ahí ustedes ven imágenes como esta. La de una... La del villano controlando a... a mí y a mi amigo. Si ustedes se dan cuenta hay algo que aparece. Villa. Tal cosa. Eso es un una pista de la ciudad en donde van a estar unos tal personajes. Porque no quiero que ahí ya les haga fácil la cosa. Pero ahí eh, eso es una pista. Y también algo de la película. Esa misma imagen aparece pero en cambio editada. Porque en cambio esta aparece eso. Luego seguimos con una hoja que se trata de un videojuego. Sí chicos, ya está confirmado. Tengo un videojuego planeado. En esas dos imágenes, digo tres imágenes, ahí aparece todo eso. Luego vemos algo de... Pues seré vida. Y ahí lo de estudio. Mi nene, tu madre, desde que tú naciste, estaba muy feliz. Ya les por un poquito. Estos son dibujos conceptuales de cómo va a ser. Jeje, <risa> hay referencia a lo de... <risa> y luego un storyboard de la película. Sí, eso es todo lo que tengo por ahora. ¡Stay tuned! Quédense pendientes Porque, digamos... Eh, voy a mostrar otra cosa Hoy Entonces... Cuando... Ya hayan terminado este audio Que lo puse en el video Ya es confuso, pero ok Cuando... Hayan oído este audio Lo que van a ver Van a ver algo Y es que yo grabé algo también acá Es que ustedes ya saben qué es lo que va a pasar porque voy a grabar algo Ok Entonces si ¿sí están viendo mi pantalla Ok, muy bien El, Como les dije en la parte del video eh, O los dije Pero en realidad es les dije Esa. Y también lo siento por la parte confusa Es que estaba un poquito confundido en una parte del guión Pero ok eh, Vamos a Google Documents A Google Documentos Y a ver les voy a mostrar el guión. Se me olvidó decir eso en el audio. Odio prueba. No es el resultado final. Tan solo una prueba. Princesa, ¿qué decir sobre.? mmm? es científico. Él me dañó mi castillo en mil pedazos. Y por eso es que estoy en una cueva. En realidad decía: el científico. Ese científico me dañó mi reino en mil pedazos. Y por eso estoy en una cueva. En la escena original. Y hasta ahí la prueba. Y hasta... Y hasta ahí la prueba. Ok, y hasta ahí la prueba. Hasta la prueba. Hasta. Y... La prueba. Hasta ahí la, la prueba. Ok, no me importa. Corrección. Hasta la prueba. Es hasta ahí la prueba. Pero ok, como sea. Eh, les voy a mostrar el guión. Rapidito. Ya verán. Eh, Esta es la lo de Locura Apocalíptica. Y en película. Tengo que revisar si está compartido en el grupo, amigos. Que es el grupo en... ¿Dónde hay eso? Sí, sí, sí, ahí está. ¡Ay, Dios! Ahora sí les va a mostrar esto. Narrador, 16 de julio del año 2020. ¡Es el primer día de escuela! ¡Uy! Digamos que en el storyboard apareció algo diferente. Esto lo tengo que corregir. Hola, estos son mis amigos. Primero, Emilio, el fuerte, valiente y un poco miedoso. Es bueno y ayuda. Luego, mi amigo dos. Es José Daniel. Es aún más fuerte en el... Es aún más fuerte. El... En... Digo, es aún más fuerte él. En... Un Dios se... Dio juegos. No tan miedoso, ayuda bueno. Emilio... Hola, Mati. Hola. Hola, Mati. Eh, carita feliz es una expresión. A ver... Vamos al calendario de eventos. Ok. Que eso significa José Daniel Emilio, pero los puse los hermanos Herrera. Ok, Matías. Miren, aparece... Que abra un evento de... ¡Tambores, por favor! Trrr, imitando el tambor. Trrr, ¡Videojuegos de Nintendo Switch! Expresión, carita feliz. ¿Cuándo va a comenzar? ¡Mañana! ¡OMG, toca prepararnos! ¡Vamos! Escena 2, momentos después. Amigos, empacó la Nintendo, juegos, ropa, pijama y esto. ¡Listo! O sea que lo dicen al mismo tiempo. A ver, empaquemos. Nintendo, juegos, ropa, pijama. ¡Estoy listo! Y veo la imagen. Una imagen que no les voy a espolear. Y no es esa imagen que vieron um, en el audio matías a llamar o sea porque yo tengo que llamarlos hasta ahí es todo lo que yo tengo ahora sí ahora sí esto es todo lo que tengo todo lo que tengo por ahora la canción de la princesa todavía no está hecha pero esto es todo lo que tengo ahora sí stay tuned mm. Muy pronto va a haber otro avance de la película. Entonces estar muy pendientes. Esto es todo lo que tengo. Pronto van a ver los modelos, si es que más lo espero. Y entonces, gracias por ver este video y nos